Disculpen, ¿qué hora es? Es hora de almorzar. ¿Qué hora es? Hora de almorzar. ¿Qué hora es? Hora de almorzar. ¿Qué hora es? Hora de almorzar. Traje pan desabrido para almorzar otra vez. Yo también tengo pan desabrido. Sí, yo también tengo pan desabrido.